Yeah, yeah. Again, yeah. Lleno de tatuajes, enviando el mensaje Salido del drenaje, pegó como los grandes Cansado que resalte, Niñas con su espalde Así que mejor salte, líneas en mi cuerpo Como tinta al cuaderno, noches que no duermo Trazando estas letras, dibujando mi planeta jalgadas en mi piel, haciendo varias rayas Mientras hago un lot fail, ahora son puro día más arriba que no tarde en crecer cambian de parecer no dejo de aprender tantas cosas que no sé me busca tu mujer quiere verme otra vez contaminando el rap contaminando el rap ahora ser ahora ser yo no ocupo aparentar yo no ocupo aparentar contaminando el rap por hacer ground, no contaminando el rap ahora ser ahora yo no ocupo aparentar ya no mis colegas con un cohete Arriesgando la suerte Soñando con la muerte Aquí ganas o pierdes Es tan fácil decirlo Pero difícil vivirlo Mis pies muertos en el piso Escupiendo lo que sale De pequeño en el desmadre Que me perdo en mis padres Business en la Ya no creo tus mentiras contaminando el rap contaminando el ahora seres por hacer esco gran yo no ocupo aparentar yo no ocupo aparentar contaminando el rap contaminando el rap. por hacer esconde gran